a buscar su voto que eran puestos al dedillo por Andrés Acosta y eso, eso sería muy interesante eh, revelarlo si es que váyame buscando como dicen los sureños esa esa eh, esa foto yo le voy a mandar dos audios muy interesantes y usted lo va a poner así en el mismo orden que yo se lo voy a enviar, porque eso va a ser una bomba. Cuando usted lo tenga listo, me avisa, porque ese va a ser motivo de uno de nuestros comentarios, porque tenemos más comentarios, porque las bases del PRM siguen revelándose ya a los funcionarios en frente de las oficinas y están anunciando de todo, eh, marcha, piquetes y parece que no la, lleva, no la va a llevar muy fácil el amigo Luis Abinader por gobernar para las élites y dejar a los peleleístas en las principales posiciones intocables. Parece que habrá muchos problemas ahí y se le está comprando gratis, sin necesidad, porque el presidente Luis Abinader ha reiterado en muchas oportunidades y le está mandando un mensaje que las bases de su PRM no han entendido. Él ha dicho, el Estado no es para repartirlo como un botín. Y yo no le tengo miedo a que me hagan un botín. A mí me eligió el pueblo llevado por el PRM, pero ahora yo soy el presidente de todo los dominicano. Y yo voy a gobernar con las personas que tengan las capacidades para los cargos. Está Diciendo que los no hay hombres preparados, que no tiene personas que, que sirvan para ocupar una posición, y que todos los periodistas que siguen guisando en el Poder Judicial, en las, los diferentes ministerios, en todas las entidades gubernamentales, las botellas incluso del PLD prácticamente están intactas. Que eso se va a quedar así. Y si esa base se les revela, va a perder a su guerrero. Y cuando venga la guerra, Después que el PLD recomponga su fuerza, porque la FUPU o Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández se llevó cuatro gatos de generales sin y tropa. Y, y esa FUPU, póngame el señor director, la fuerza, como que la gente visualiza a la FUPU de Leonel Fernández. Parece un, un caballo famélico, un hombre físico con algunos problemas a nivel respiratorio para no decir tuberculoso eh, que no significa nada en la próxima contienda de no es nadie lo hizo gente y, y así que lo visualizan a él así lo ven a la, la FUP a la fuerza del pueblo de esa manera es que lo visualizan a un hombre tuberculoso aquí le dicen tísico sea de aspecto famélico, hambriento, desnutrido, porque no se ha llevado más que cuatro gatos. Y por el contrario, de muchas de las lacras que tenía el PLD, lo limpió y se lo llevó para allá. Nadie quiere saber de Feli Bautista, nadie quiere saber de, de un Víctor Díaz Rúa, nadie quiere saber de Radamé Jiménez, de, de un Roberto Rosario. de, de Imagínense usted, el más odiado y peor valorado de todos los funcionarios. Franklin, Almeida, para allá. Entonces, eh, ellos lo que están diciendo es que después que se recompongan, es muy probable que se le acabe el estar gobernando solo sin oposición a Luis. Entonces, con su base revelada no va a tener a sus generales, ni a sus tropas, ni a su ejército para defender su gestión de gobierno. ¿Quién va a salir a defender la gestión de gobierno? Leonel, que le interesa ir creciendo para que su socio pierda y demostrar al PLD que él en un año pudo crear un partido lo que le tomó una vida y más de 23 años a vos para que tuviera opción de poder y en su primer intento lo que sacó fueron mil votos ¿Mm? y que él mismo era un desconocido cuando fue candidato a la presidencia y le dieron una pela y no lo conocían ni los perros hasta que Balaguer lo cogió de las manos del Frente Patriótico para oponerse a Peña Gómez que sacó más de un 45% y por eso se inventaron la segunda vuelta además del fraude colosal que pusieron a agotar como un millón de muertos y de militares, y de todas las cosas que Peña Gómez pudo demostrar, que no le, permit, per, per, no le perdonó nunca el famoso término aquel de anillo palaciego, el conjunto de ladrones que le rodeaban porque Balaguer decía que él no robaba. Y es verdad que fue un hombre con mucha austeridad, lo entregó todo y lo dio todo al final, pero dijo, y ahí dejó bastante claro, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. O sea, que fuera del despacho presidencial, la comisión se campeaba por todo el Palacio Nacional y por todas partes. Agradecer entonces a Luz Elena viendo el programa, a Jessica Saldaña, a Carmen Aquino, dice buenas noches para ti y para los tuyos. Así que si tú no se pone claro, señor presidente de la República Dominicana, fácilmente vienen los pitos, los muchachos en la Plaza de la Bandera, se reactiva la Marcha Verde y con estos precios elevados de la canasta familiar... Y con todo lo que está pasando aquí, a usted se le arma un lío y es probable que se vaya más rápido de lo que llegó. Buenas noches.